Un nuevo futuro está por nacer. Es Esligua, New York te espera. Súmate al cambio. Curtis Esligua, alcalde de Nueva York.